Recién graduados, profesionistas y otras personas que tienen interés en el desarrollo de software comparten esta misma pregunta. ¿Cómo me inicio en el negocio del software? El negocio del software consiste en la generación de valor a través de la comercialización de productos del software, como las aplicaciones, o en las actividades relacionadas con el mantenimiento, el desarrollo, la implementación o la prueba de sistemas de software. Existen varias maneras de abordar estas actividades. Déjame describirte algunas de ellas. El freelancer es un profesional que ofrece sus servicios de manera independiente. Puede elegir los servicios que ofrece y los términos en los que lo hace. Fija los precios y se encarga de administrar todo el proceso de venta, desarrollo, atención y cobranza. Asimismo, administra su tiempo y su calendario, de modo que tiene una gran flexibilidad para dedicarse al trabajo y a sus actividades personales. Es una empresa, taller o equipo dedicado y constituido formalmente para ofrecer los servicios relacionados con el software. Usualmente son iniciados como empresas familiares o por un grupo de amigos que quieren aprovechar la oportunidad que vieron en un momento. Las PyME tienen una o varias especializaciones, como el desarrollo de aplicaciones a la medida, la creación, venta y mantenimiento de un producto específico o la comercialización e implementación de productos de terceros. Estas empresas suelen tener tamaños entre 15 y 40 personas o alcanzar los 200 colaboradores. Generalmente requieren una estructura de gestión para lo administrativo, lo financiero y lo humano, se ajustan a regulaciones y pagan impuestos. Compiten en el mercado junto con otras empresas y su supervivencia está determinada por su capacidad de mantener un flujo de efectivo constante. Algunas empresas no obtienen beneficios a través de la venta directa de servicios de software, pero su operación depende de la existencia y correcto funcionamiento de sistemas de software. Entonces, este se convierte en un elemento estratégico para la organización y deja de ser solo una herramienta. Ante esta necesidad, el empresario requiere cambiar su giro para incluir el desarrollo de software en sus actividades principales, lo que ahora se llama la transformación digital. La manera más común es iniciar con un departamento de TI interno, que desarrolla y opera las aplicaciones. El equipo altamente capaz apoya a la organización para visualizar oportunidades y entrena a todas las áreas para que tengan la capacidad de desarrollo de software embebida en cada persona para que la aparición de nuevas funciones sea constante y ofrezcan una ventaja para el negocio. Emplearse consiste en establecer una relación laboral formal con una empresa, para ofrecer tus servicios como especialista en el área a cambio de un sueldo acordado y prestaciones. El proceso suele incluir una o varias entrevistas, la firma de un contrato y una inducción para conocer la empresa, sus políticas y tus responsabilidades. Es la alternativa por la que varios inician y la que encontramos a la mayor cantidad de profesionales en el ramo. Cada una de estas formas tiene sus consideraciones, sus requisitos, sus condiciones, sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas. En los siguientes videos te describiré cada una con detalle, de modo que puedas tener la información suficiente para que tomes la decisión de cómo te vas a integrar a este negocio.